Actividad de Aprendizaje 1. Prueba Interactiva Conectando Ideas Del curso corto virtual Inducción a Procesos Pedagógicos En esta etapa del proceso de aprendizaje le propone participar en la prueba interactiva conectando ideas la cual consiste en responder 10 preguntas de gestión múltiple con una respuesta para formar correctamente la figura que se encuentra a la izquierda Prueba interactiva rompecabezas. Aprendido, en ese momento tendrá la oportunidad de verificar cuánto aprendió sobre educación y pedagogía para desarrollar la siguiente actividad interactiva que candidato. En de 10 preguntas con una conexión múltiple y única respuesta. Como podrá observar el no rompecabezas que usted completará a responder correctamente las 10 preguntas propuestas. Si no se vota tres veces, la actividad se cerrará y no tendrá más oportunidad para desarrollarla. Gracias. ya you Felicidades, ha cumplido satisfactoriamente el objetivo. Listo, con eso terminaríamos la evidencia. Actividad prueba interactiva, conectando ideas. ¿Listo? Ahí al momento clic en el botón sobre la luz, que ya se guarda la nota en el centro de calificaciones y ya podremos cerrar fácilmente la ventana.